hola hola soy el padre pepe hoy vamos a meditar las dos banderas de san ignacio de loyola así que bienvenidos Hemos estado siguiendo siempre en nuestras meditaciones la estructura que San Ignacio de Loyola utiliza eh, para, para una contemplación. Y la primera parte pues, es preparar los puntos, preparar eh, lo que vamos a orar. Así que vamos, le voy a dar como una visión completa de lo que vamos a estar contemplando. El día de hoy eh, tenemos una meditación que está eh, en los ejercicios espirituales, en la segunda fase, le llama la segunda semana, San Ignacio. Y con esto eh, eh, pues, eh, nos ayuda a reflexionar de una manera eh, meditativa, con algunas imágenes, que ciertas imágenes son únicas a San Ignacio, pero en realidad, pues, él, él como que destila cosas de la Biblia aquí, y, y tiene algo muy bíblico, aunque es original eh, también a San Ignacio. Entonces, se llaman las dos banderas, porque San Ignacio, pues, eh, se imagina que en el mundo hay dos, dos bandos, ¿no? Dos banderas, y cada reinado tiene como su bandera, ¿no? Y, y al final, puede muy similar a esto que, que San Juan habla de la oscuridad y la luz. Sabemos que Dios va a triunfar, pero estamos en una batalla. Y entonces, y esto del reino de Dios, pues es una... Esta se vuelve una imagen para, para el reino, un reinado, ¿no? Que Dios quiere eh, poner eh, su como su reino aquí en la tierra, siempre comenzamos preparando los puntos y entonces las primeras, los primeros cuatro pasos siempre son los mismos y la primera parte ya específica a esta oración es traer a la mente la historia que estamos contemplando. O San Ignacio nos dice en el primer preámbulo que vamos a ver Cómo Cristo llama, cómo Cristo llama y cómo quiere que todos estemos bajo su bandera. Sin embargo, también ver que Lucifer, o el enemigo de la naturaleza humana, también quiere a todos debajo de la suya. ¿no? Entonces, los lugares eh, que son los que tenemos aquí, el primero es un campo en toda aquella región de Jerusalén. O sea, en eso podría ser que se imagine esto pensando en una ciudad donde pues, lo principal que, o una de las grandes cosas centrales de esta ciudad es la gente que viene a encontrarse con Dios, a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Entonces estamos como una, en un campo eh, preparándonos para ir a luchar. Y el otro campo, en región de Babilonia, en aquel entonces podría ser una ciudad donde lo principal que sucede pues es el comercio, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Muy bien. El tercer preámbulo va a ser pedir la gracia que deseamos. La gracia por la que San Ignacio nos recomienda pedir para esta oración es eh, conocer internamente los engaños del mal caudillo, para ayudarme a guardarme de ellos. Vamos a como a descubrir, a, a quitarle la máscara a alguno de estos engaños que, con los que nos, nos atrae el, eh, el mal espíritu y guardarnos de ellos. Y el conocimiento de la vida verdadera que, que nuestro sumo y verdadero capitán nos quiere dar y la gracia que quiere darnos para que le imitemos mejor entonces no es nada más que nos envía el, el maligno es así como un, como un caudillo que envía a los peones ahí al frente Jesús viene con nosotros, es como el que sale al frente y es para que lo imitemos, para que lo sigamos y entonces comenzamos viendo los puntos el primer punto va a ser imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, y en figura horrible y espantosa. Entonces, pues es así como que eh, una, una gran cátedra es como un asiento de, de honor que se le daba a los catedráticos, entonces es como un lugar alto de honor. Eh, pero una cátedra de fuego y humo, entonces es como ver su, su verdadera naturaleza, lo que está detrás de una máscara que a lo mejor puede ser de atracción, atractiva, pues es esta, esta fealdad. ¿no? Y entonces considerar cómo hace el llamamiento, y dice que hace un llamamiento a innumerables demonios y los esparce por una ciudad y a otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas en particular. Y esto, pues la cátedra de fuego, eh, tiene que ver como eh, la, el asiento este, el poder como que lo utiliza como dominio, ¿no? Eh, eh, no como servicio, como dominación, utilizar su poder. Y el fuego y humo, pues lo que representa es lo que trae el mal espíritu siempre que cuando actuamos en el pecado causamos daño, dolor a otros y a nosotros mismos, no el fuego daña y el humo que siempre tiene un elemento de confusión, no el engaño para que el mal siga propiciándose, pues se esconde y luego habla de, de a dónde los manda y es a provincias, lugares, estados y personas, de modo que es un llamado como masivo, a lugares masivos, y a través de así, de, la, de las grandes masas, llega a todos los individuos. ¿no? Y entonces, lo contrastamos con la forma en que Jesús actúa. Más adelante vamos a hablar del sermón que cada uno da. En, en una segunda parte vamos a ver eh, la apariencia del lugar de Dios. como Cristo nuestro Señor se pone un gran campo de aquella región Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Esa es la verdadera naturaleza de cómo actúa Dios. El Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones. Entonces, es un lugar humilde, en la forma en que Dios actúa es así, es que el poder que Dios tiene, lo usa como servicio, se abaja con, con los suyos y relación. ¿sí? Y es hermoso y gracioso versus fuego y humo, que es para disfrutarse de la presencia de Dios y que, es, y que nos hace bien. Y, y por todos los estados y condiciones de personas, fíjese que el llamamiento de Jesús... Es un llamado que no comienza en lo masivo, comienza en lo personal. Comienza la persona y de ahí, porque transforma uno a uno, uno a uno, va transformando al mundo. Entonces, eh, los dos también tienen un mensaje que dan. Y y entonces San Ignacio habla de como de que es un mensaje escalonado. Sin embargo... Es como una escalinata así eh, que sorprendente. Está el campo de Lucifer aquí y el campo de, de, de Cristo. Y el primer peldaño en esta escalera es que nos llama a las riquezas. Es como la atracción que, que, que puede causar eh, mucho problema. Es, es el amor al dinero, ¿no? el amor a las cosas a tener más, creer que mi felicidad va a venir de eso, es el primer peldaño. El segundo es a, a los honores, ¿no? del primero se pasa al segundo, naturalmente, si yo logro obtener cositas, logro tener cosas, pues no es nada más tenerlas, es que me las vean, que me las reconozcan, y entonces no se trata nada más de riquezas, sino de honores que me respeten, que me admiren, que me adulen. Y entonces vamos, pero parece como de su vida, porque ahora tengo cosas y además me admiran. Entonces vamos como de su vida en el mundo. ¿eh? Sin embargo, de este segundo escalón, San Ignacio dice, es muy fácil subir al siguiente, que es la soberbia. Cuando me encuentro en este escalón, pues lo que ha pasado es que a cada paso me he separado de mis hermanos. Cada, cada paso significa tener algo que los demás no tienen. Significa buscar algo que los demás no pueden tener. Y entonces, cuando estoy en el último escalón, ya cuando todo el mundo me adula y me ve para arriba, pues ya no tengo a nadie a mi nivel. Y la soberbia es una persona que ya no escucha a sus hermanos, que ya no puede eh, crecer, mejorar, y ya no puede reconocer sus pecados, ya no puede reconocer sus faltas, sus limitaciones. Se la cree lo que lo adulan. Se cree que es mejor porque tiene más cosas. Se cree que pobres los demás. Y entonces de esta soberbia sucede algo curioso, que aunque parece que va de su vida, pues acaba en precipicio. Es en realidad la fuente de todos los males. San Ignacio dice que esto induce la soberbia, de estos tres escalones, induce a todos los otros vicios. ¿Por qué? Porque una persona que es soberbia ya no tiene la capacidad de hacer un examen de su vida, de escuchar a sus hermanos, de la humildad, eh, el amor requiere eh, vernos como iguales, empatía y esto, pues de ahí viene toda clase de problemas. Y San Ignacio dice, pero Jesús Cristo... Su mensaje es, en vez de riqueza, nos llama a la pobreza. ¿Y por qué? Pues bueno, nos llama con su ejemplo, pero ¿por qué la pobreza? Porque si la riqueza nos dice que vamos a ser felices con las cosas, la pobreza me dice, no necesito nada para ser feliz. La vida de simplicidad me dice, mi felicidad no depende de las cosas, mi felicidad depende del amor, de estar con los demás, de estar con Dios. Y bueno, ya ahí eso va expandiendo el corazón en algo tan sencillo. Una vida que está buscando la simplicidad en vez de buscar la riqueza, se está conectando a, a otros hermanos que no tienen con empatía, se está conectando a Cristo, que también eh, vivió una vida de simplicidad. Y ya su felicidad, si es no pobreza necesariamente física, pues cuando vemos la pobreza espiritual... Eh, es que no necesita de las cosas para ser feliz y que Dios es su tesoro ¿Mm? el segundo escalón es como la aceptación de lo que San Ignacio llama oprobios y menosprecios si en una ando buscando honores en esta pues Primero es aceptar mi limitación humana, aceptar que soy limitado, aceptar que, que, que tengo pecado, que, que la riego, que me tengo que convertir, que tengo que pedir disculpas, que tengo que reconocer eh, desde la vulnerabilidad, que no siempre hago las cosas bien. Entonces es aceptar mi humanidad, aceptar mi limitación. ¿Eso por qué es algo a lo que Dios nos llama algo bueno? Pues cuando yo acepto mi limitación precisamente tengo la capacidad de seguir creciendo siempre cuando acepto mi limitación me uno a mis hermanos en el amor y, y no nada más ignacio dice la aceptación en realidad la palabra que él usa por eso le puse un signo de más al final no es nada más aceptación sino dice el desear los menosprecios <ríe> que es, es desear un menosprecio no es desear la injusticia, pero el que, que no siempre me aprecien por todo lo que soy o lo que yo creo que, que deberían de apreciarme, si alguien no me saluda, si alguien no me aprecia, el oprobio es como una eh, que el quedar mal en público, estas cosas no solamente aceptarlas, sino verlas como algo bueno, ¿por qué? porque me hace crecer en humildad, me hace darme cuenta que yo no soy el centro del mundo. Y ahí me uno a Cristo, que Cristo pues acepta su condición humana y la abraza y, y, y no lucha en contra de ella, pudiendo huir, siendo Dios. De ahí, si yo puedo vivir una vida en simplicidad, si yo puedo aceptar y hasta eh, desear, que yo pueda no creérmela, el, el ver como algo bueno cuando, cuando yo no quede bien siempre, eh, reírme de mí mismo, ¿por qué? porque me, me une a los demás, me une al género humano, me hace darme cuenta que estoy con todos los demás que estamos en las mismas, pues de ahí nace la humildad, de ahí puedo yo reconocer que todo es un regalo de Dios y que yo no soy nada especial, soy igual que tú y que yo y por eso cuando tú fallas te puedo eh, tratar con compasión y cuando yo fallo también me puedo tratar con compasión y puedo pedir la gracia de Dios. Y bueno, San Ignacio dice, eso va en contra, es lo contrario del fruto de la soberbia. Y ese, aunque parece que va de bajada de esos tres escaloncitos, es como que bajan a un elevador. Esa es la fuente de, de todas las virtudes. Cuando yo puedo ser humilde, reconocer mis pecados, reconocerme cuando me reconozco parte del género humano. ¿Qué pasa? Pues eso explota dentro del corazón una serie de cosas que nos llevan a la santidad y nos unen a Cristo, que es pobre y humilde. Así que eso es lo que vamos a estar contemplando hoy. Ya le dediqué mucho tiempo a la explicación, así que vamos a orar. Comenzamos cambiando nuestra postura por unos momentos. Vamos a, a ponernos de pie. Estiramos nuestros brazos, permitimos que, que entre un poco de aire a nuestros pulmones, que se oxigene nuestra, nuestra mente. Y así de pie tomamos conciencia de que Dios nos mira. Comenzamos en el nombre del Padre y observamos su mirada sobre nosotros, amorosa. En el nombre del Hijo, de Jesús, nuestro guía en este caminar, nuestro camino, verdad de vida, nuestro Maestro. Y del Espíritu Santo, nuestro guía también, que nos inspira desde dentro, que nos atrae hacia Dios. Y así en este abrazo buscamos nuestra postura, la espalda recta, con la cabeza sostenida en la, en la columna. Vamos a comenzar con los dedos de los pies cerramos para fuera un puño y soltamos, levantamos, soltamos, y lo dejamos relajado, levantamos de puntita los pies, sentimos las pantorrillas, levantamos la punta hacia arriba, sentimos los músculos frente a las pantorrillas, soltamos, tensamos todas las piernas superior, los cuádriceps, los músculos detrás de las piernas, los glúteos y soltamos el torso lo tensamos la espalda y relajamos el pecho los brazos hacia frente, hacia atrás los nuestros antebrazos hacia un lado, hacia el otro. Cerramos, abrimos, bajamos. Juntamos los hombros, los ponemos lo más tensos posible. La cuenta de tres caen. Una, dos, tres. Nuevamente juntamos. Una, dos, tres. Y nuevamente una dos tres vamos el cuello hacia un lado hacia el otro la cabeza inclinamos a los lados hacia atrás y hacia enfrente y finalmente nuestro rostro juntamos todo la cara de pasita y Relajamos, sonreímos la sonrisa más grande y soltamos. Tomamos un respiro profundo. Soltamos. A continuación vamos a traer la historia, es una historia sencilla, como Dios quiere ponernos a todos en su reino. constante contraria a Dios que hay que desempezcar y a continuación vamos a contemplar el lugar nuestro Señor cosas para encontrarse con Dios o mayormente para encontrarse con Dios San Pedro que ha sido construida como con unos brazos para abrazar a todo el pueblo de Dios y así contemplamos también el segundo campo o región es Babilonia. es el campo del cabrillo de los enemigos. Es una visión reduccionista de la vida, un espacio donde pareciera así, como si Dios no existe. de agitación de contaminación de humo y fuego también nuestro tiempo en el daño a la naturaleza y el cuidado de la naturaleza del campo anterior. Así con estos dos lugares pasamos a nuestra petición. Permíteme, Señor conocer los engaños del mal caudillo y dame tu ayuda para guardarme de ellos y el conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero Capitán que es Cristo. Y pedimos también la gracia para poder imitarlo. como si se sentase el caudillo de todos los enemigos, en aquel gran campo de Babilonia, en una grande cátedra, lugar de honor, de fuego. figura horrible y espantosa. Y considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a unos en tal ciudad, a otros en otra. todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas. Y considerar el sermón que hace, cómo los amonesta para echar redes y cadenas, de tentar de codicia de codicia de riquezas y pienso en mi propia vida mis debilidades, la De forma en que he sido invitado a buscar la felicidad en las cosas. ¿Parecen atractivas? ¿Cuáles son los mensajes que he recibido en mi vida acerca del tener? Deseos tal vez de lujos y los identifico como engaños, que lo que está detrás de esa máscara no es la verdadera, la verdadera felicidad, es otra bandera. Y que de los honores, de, de la riqueza, el siguiente paso pues, es la búsqueda de los honores. se siente bien, que nos adulen, que nos respeten, que nos tengan en reconocimiento, en autoestima. Y veo este llamado. mi vida ¿De qué forma busco los honores? Tal vez se muestra en ocultar mis faltas en poner siempre buena cara, tal vez se muestra en pequeñas mentiras, en historias que muestran una figura que no soy, que me ponen por encima de los demás. como si yo no tuviera debilidades no necesitar ayuda las formas en que tal vez evito conversaciones importantes, Y de estos tres escalones De la riqueza De la búsqueda de honores Tengo que despertar la realidad de que no son cositas Aunque a la vez lo son Pero que detrás de ellos está un riesgo El riesgo de la soberbia De no solamente no reconocer ante los demás, de no solamente no aceptar, de no aceptarlo ante mí mismo, de no aceptarme ante Dios, de no aceptarme ante los demás. felicidad en las cosas, dejo de buscarla en el amor, dejo de buscarla en mis hermanos, dejar de ver la realidad de quién soy, no puedo ver claramente tampoco a mis hermanos, Señor, ver con claridad que este llamado que lleva a la destrucción que estos tres vicios se inducen a todos los otros vicios. Y así, por el contrario, imaginamos al sumo y verdadero Capitán que es Cristo nuestro Señor. como Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región, Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Considerar como el Señor de todo el mundo Escoge A tantas personas A personas No a tumultos, no a ciudades Comienza conmigo Camina por ese campo, me escoge, me llama por mi nombre, camina con cada uno no solo conmigo. Y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Médicos Camina Y les habla de cómo ser buen médico Cómo transformar su entorno Como un médico Al ingeniero Igual La persona que trabaja casa la acompaña con cada uno caminando invitando y considerar el sermón que Cristo Nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que tal jornada envía recomendándoles a todos los que quieran ayudar en traerlos primero a su pobreza espiritual y si su Divina Majestad fuera servida y los quiere Dios elegir también también a una pobreza actual una simplicidad como la de él y esto para combatir las riquezas de la búsqueda de honores les llama a desear oprobios y menosprecios aceptar su humanidad con toda su limitación aceptar que se equivocan que pecan Pueden quedar mal y no pasa nada, y no solamente que no pasa nada, sino que ahí se unen con Cristo. Vamos unos momentos para considerar esto. Me une a mis hermanos, me une a Cristo, me hace parte de la iglesia. Y como mis limitaciones permiten que los dones de los demás entren, es lo que posibilita el amor que es dar y recibir. Conozco lo que me falta, puedo pedir ayuda. Simplicidad, en vez de riquezas. Aceptación. Ya está elegir el deseo de los menos precios, que no se me tenga como estimado, para que pueda estar con Jesús, que fue el primero que lo tuvieron en desestima. De manera que sean tres escalones, el primero, pobreza en contra de riqueza, Segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Y tercero, la humildad contra la soberbia. Estos tres escalones se inducen a todas las otras virtudes. Venos al Señor. Son momentos... que haya mucho de qué hablar yo voy a ir terminando con un Padre Nuestro y después voy a terminar la sesión para que usted quite las distracciones quite el autoplay quite cualquier cosa y pueda mantener esta conversación con el Señor si así lo desea en su diario si ha habido algo importante vamos a terminar ahora yo voy a terminar el que quiera unirse les saco conmigo al Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino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 Que Dios los bendiga. No vamos a tener mucha conversación, pero si, si pudieran poner algún comentario, tal vez una palabra que resuma su experiencia, eh, pues se los agradecemos. Y así se puede quedar como eh, testimonio para los demás también. Que el Señor los bendiga.